Así que me hago mi bucle principal, y aquí tengo mi JR que no hace nada, pues hago un loop. ¿Vale? Y un JR loop. Y entonces tendré que llamar al sys render update, ¿vale? Y al sys physics update. ¿Vale? Porque así renderizo mis entidades y a continuación llamo al sistema físico después me hago un pequeño bucle de espera, ¿vale? para que esto no vaya muy rápido, que esto ya lo hemos visto entonces esto es un call al cpct wait vsync y como ya sabéis esperar al vsync eh, si lo que hago arriba es muy rápido esto no me va a garantizar que la siguiente vez que venga, aquí abajo haya terminado la señal de vsync Así que si hago dos veces esto, en realidad vaya a tardar lo mismo que si hago una, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es esto, halt, halt, y esto lo repito, lo repito cinco veces, ¿vale? De modo que esto es lo mismo que poner halt, halt, espera al Vsync, halt, halt, espera al Vsync, ¿Vale? Así cuando termina eso, he esperado cinco veces al UPSync, me he esperado cinco fotogramas, he retrasado la ejecución. Vale, todo esto, en principio ahora, no debería hacer absolutamente nada. Además de fallar estrepitosamente, porque dice que no encuentra un símbolo en la línea 54. Vale, vamos a ver esto, si lo compilo... Voy a ver mi main Que no me esté haciendo nada raro ¿Vale? El repeat este de aquí No parece que esté haciendo nada, ¿verdad? ¿Os fijáis? Aquí no se genera código a partir del loop Esto es bastante misterioso, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Por qué no se genera código a partir del loop? Yo he visto que tiene que tener un nombre la marca. A lo mejor este 5 no vale. A ver, esto que estoy poniendo del repeat, no sé por qué no le gusta. En 52 ahora se queja de que no tengo way to be sync. Y antes no se estaba quejando. ¿Se habéis fijado? Antes no se quejaba de que no, ten, de que no tenía eso. Vale Ahora esto compilará Espero Y ahora Igual, es que antes lo estaba haciendo bien Repetir Cinco veces Fin de la macro Y lo que se estaba quejando antes Era el way to be sync solo que me lo estaba poniendo En la línea de abajo ¿Os habéis fijado? Me decía, o oh, yo me he fijado mal Ahora sí como veis, esto me genera los halts y los cds, como debería. Antes no. ¿Habéis visto que a veces las cosas hay que mirar lo que se genera? Vale, voy a hacer las dos llamadas. Uy. Quería cerrar esto. Y vamos a ver si ahora compila y no revienta. Vale, si os fijáis con una cosa tan tonta como esta, uno puede estar dando mil vueltas y si no mira lo que nos ha generado a ver si es lo que debería nos hubiéramos quedado un montón de horas probando cosas que no son. Vale, vemos que esto ya funciona. Ahora mismo ya no nos hace falta tanto brillo, ¿verdad? Ahora que tenemos menos luz... Primero de todo, el LEDIR no necesita el registro con la dirección a la que se va a escribir eh, y el registro BC para saber cuánto quieres o todo, lo, o todo eso ya lo hemos hecho. Eh, no sé, Álvaro, si ya te has quedado con una idea equivocada de lo que estaba explicando, pero aquí he explicado que cuando llamamos al man entity manEntityCreate man nos devuelve en DE y en bc lo que necesitamos, no tenemos que ponerlo nosotros si ya cuando vuelve de la función ya está en esos en esos registros los valores que queremos, solamente ponemos en hl el que nos falta, porque en DE ya está, el puntero a la, a la entidad que acaba de crear y en bc el tamaño de esa entidad, con lo cual no tenemos que ponerlo, ya viene de la función, vale y ahora es cuando hacemos el render, vamos a crear el render en el System me vengo al render. Aquí tengo mi sprite. Y aquí tengo render one entity. En el que sabemos que nos van a dar en IX la entidad. ¿Vale? Muy bien. Si tengo en IX un puntero a una entidad. Y mi entidad tiene. Como habéis visto. Definidos. E subrayado X. E subrayado Y. Y E subrayado VI. ¿Cómo pinto un sprite para esa entidad, para esa posición de pantalla? ¿Cómo podría pintar un sprite para la posición de pantalla XY de la entidad que tengo en x ¿Qué funciones usaríamos para empezar? Lo primero es sacar la dirección de memoria de dicha coordenada. Necesitamos la dirección de memoria de vídeo, te refieres, ¿no? Donde debemos pintar con, get ¿Con get qué screen lo pointer. hacemos? No, con CPCT get screen pointer. ¿Vale? CPCT get screen pointer. ¿Así? ¿Está? Vale, ¿y si yo no sé cómo funciona CPCT get screen pointer? ¿Cómo la uso? ¿Qué puedo hacer para saber cómo funciona CPC Telera? Bueno, este... te a ver, Alejandro. Te vas al índice de ayuda de CPC Telera. La ayuda de CPC Telera, que la tengo aquí, ¿vale? Esta ayuda de CPC Telera, cuidado, no la miréis en la web. Porque la ayuda que está en la web es de CPC Telera 1.4.2, de la estable de hace dos años. Vosotros estáis usando la cpcterera 1.5. Esta ayuda la tenéis dentro de la carpeta de CPC cpcterera en docs. Ahí hay un index, lo abrís con el navegador y tenéis la ayuda. ¿Vale? Entonces, en esta ayuda, si me voy a la, a la, al capítulo vídeo, dentro de vídeo tengo Get Screen Pointer, que es esta de aquí. Entonces aquí tengo en cpct getScreenPointer, para hacerlo un poquito más grande... Veréis que me dice la definición en C, y abajo me dice los parámetros que tiene de entrada, y aquí me indica en qué registros. Vale, Aquí me dice que necesita el puntero al principio de la memoria de vídeo, llamado Screen Start, en DE. Tengo que poner DE, el valor de dónde empieza la memoria de vídeo. En C tengo que poner el valor de X, y en B tengo que poner el valor de Y. ¿Vale? Como veis abajo, el call en, en el ensamblador lo pone aquí, que pone CPC screen pointer ASM. Y ojo, esto lo vais a necesitar mucho. Aquí pone restricciones de los parámetros y os dice los rangos y los valores que podéis poner en cada parámetro. Las funciones de CPC Teleda no hacen ninguna comprobación de que los parámetros que le metéis sean valores válidos. Si yo le digo que quiero pintar en la posición 256 en X, se lo va a tragar. Pero la posición 256 en X no existe. Mi memoria de vídeo normalmente tiene valores de 0 a 80 y luego veremos que se puede modificar para poner otros, pero de 0 a 80, para empezar nada más ¿lo tenéis claro? esto es necesario veis ahí de hecho que pone de 0 a 79 0 a 199 como veis aquí, todo esto tiene unos valores concretos y eso pasa con todas las funciones de cpc La cuando vayáis a usar una, tenéis que leer la ayuda para no meter la pata y ya os aviso la meteréis, porque pasa ¿vale? porque usaréis algunas sin leer la ayuda, suponiendo cosas en vez de leerlas, esto pasa pero está ahí, en la ayuda, los parámetros que podéis Y luego... También tenéis la carpeta ejemplos... De CPC Telegrado, donde hay ejemplos de uso... Están en C la mayoría... Pero os vale para este tipo de detalles... ¿Vale? Importante... Esto... Vale, entonces sabemos que tenemos que poner en D... ¿Vale? Tengo que poner el principio de la memoria de vídeo... Que supongo que lo sabéis, ¿no? Principio de la memoria de vídeo... Y ahora tengo que poner en BC... ¿Vale? Porque necesito en la X y la Y. Pero claro, si lo pongo así no puedo. En B, que lo ve aquí, en B va la Y y en C va la X. ¿Vale? Así que voy a poner aquí en B la Y donde tengo que poner mi sprite. Como estoy manejando una entidad, mi IX tiene posiciones X e Y. ¿Cómo cargo en B la posición y griega, la posición i de mi entidad. Entre paréntesis y x y luego tienes que utilizar el offset que creo que lo tienes definido como constante en el h. Vale, esto es una instrucción que es por la cual el Z80 es un procesador muy usado. Precisamente y x es un registro llamado registro índice. Si yo hago esto, es muy parecido a hacer esto. ¿Vale? Puedo cargar en B... ...aquello a lo que apunta HL... ...o aquello a lo que apunta IX. Pero IX tiene una ventaja respecto a HL... ...de algo que se puede hacer con IX... ...pero no con HL. En muchos ensambladores se hace así. Se le puede añadir a IX... ...un valor... ...de desplazamiento... ...entre menos 128... ...y más 127. De modo que si tenemos IX apuntando a un sitio... Con ese puntero, podemos coger 256 valores alrededor de donde apunta ix, poniendo esto. Pero ojo, esto es una constante. ¿Vale? Esto se pone aquí como constante. En este ensamblador, esto que estoy poniendo aquí, se pone así. Esto significa ix más 5. La posición de memoria de ix más 5. ¿Vale? Y, como ese 5 es una constante, Podemos utilizar cualquier constante definida con nombre en lugar del número. Porque da igual poner el número que poner la constante. Y en particular, yo tengo definido a qué distancia del puntero a la entidad está la Y. Esto significa carga en B lo que hay apuntando en la memoria por x más lo que valga EI, Que si me voy aquí al entities, eh, no, aquí no está, está en el punto h, aquí, veréis que aquí es donde está definido y dice que, que i es igual a 2, de modo que esto me sirve para decir que el byte 0 es el tipo, el byte 1 es la x, el byte 2 es la y, el byte 3 es la velocidad de y. Y luego con yx, yo digo, coge yx más 0, yx más 1, x más 2, x más 3, y cojo los distintos valores de mi entidad, ¿vale? ¿Queda claro lo que significa esto? ¿Alguna duda? Vale, lo mismo que hago esto, lo puedo hacer también para coger el valor de la x. ¿Vale? Entonces ahora le paso en de x e y el puntero al principio de la memoria de vídeo y llamo a esta función. Y esa función calcula esa x, y esa y, a qué dirección de memoria corresponde. Pero claro, ahora necesito saber eh, cuando él lo calcula dónde lo devuelve o cómo lo devuelve. ¿Vale? Entonces me voy aquí y veréis que pone valor de retorno, aquí abajo, return Value, ahí. Y pone que es un puntero a byte y que está en hl. ¿Vale? Eso no sé si lo veis, pero aquí pone hl. significa que cuando la función termina y vuelve en hl, tengo la dirección de memoria donde tengo que escribir si quiero escribir en la coordenada x. Sí. ¿Vale? Así que aquí hl es medium. ¡Va! Muy bien. ¿Vale? Así que ahora tengo en HL la dirección de memoria donde quiero escribir. ¿Cómo pinto en esa dirección de memoria un sprite? Concretamente el sprite que tengo arriba. Que es este sprite. Warrior sprite. ¿Vale? ¿Cómo pinto warrior sprite? En esa dirección de memoria. ¿Sabéis pintar un sprite? Sí, no, a veces... ¿Se podría se con hacer con el eh, Se podía. El otro día estuvimos viendo aquí cómo pintar un sprite, pero no era un sprite. En realidad hacíamos un dibujado de un cuadrado de color. Pero CPC Telegram nos permite usar la, una técnica muy similar a lo que hicimos el otro día para pintar un sprite. Que es básicamente utilizar algo parecido a lo que acabamos de ver ahora para rellenar eh, los valores de una entidad, pero y rellenando las filas en memoria de vídeo, vale es lo mismo que hicimos el otro día pero copiando en vez de poner el mismo valor es copiando estos valores, vale y eso es cpct draw sprite, vale cpct draw sprite que está en la categoría específica de sprites aquí Vale, nos dice que copia un sprite desde un array hasta la memoria de vídeo. O sea, básicamente lo que ya sabéis que es dibujar un sprite, que es escribir en la memoria de vídeo los valores del sprite, solamente lo copia la memoria de vídeo, sustituyendo lo que allí hubiera. Aquí nos da los parámetros, y entonces yo me cojo los parámetros y me los pego aquí, vale, y así los tengo los parámetros. Y me dice que en HL tiene que estar el puntero al sprite y en DE tengo que tener el destino, es decir, dónde quiero pintarlo. Ahora mismo tengo en HL el dónde quiero pintarlo, no lo tengo en DE. ¿Cómo puedo poner lo que hay en HL en DE? ¿Con la cámara? ¿Con la pila? Puedo ponerlo con la pila, pero ¿no se te ocurre de formas más fáciles? Porque claro, si quiero poner lo que hay en HL en DE, ¿cómo lo pongo usando la pila? Y Vamos, ¿eh? de HL sí, no, y un poco no de, de. Es decir, de sí, ¿no? sí. vale, esto escribe HL en la pila y lo otro es lee eh, lo que hay en la pila y lo ponen de no se os ocurre otra forma de hacer esto porque esto, además de gastar la memoria de la pila que escribe en memoria, vale, la pila está en memoria y estamos escribiendo en memoria, eso ocupa 7 ciclos 7 nanosegundos, oye Microsegundos, perdón. Por ahí algunos están diciendo esto otro que es XD, HL. Que esto en realidad, X, viene de exchange, que es intercambiar. ¿Vale? Entonces lo que hacemos con esto, esto de aquí tarda un microsegundo. Esto de aquí, si no recuerdo mal, el pop son 3 y el push son 4. ¿Vale? Esto no escribe nada en memoria, tarda un microsegundo. Lo de arriba escribe en memoria y tarda 7 microsegundos. ¿vale? Y esto de aquí en realidad no hace una copia, sino que los intercambia. Y me pone lo que hay en HL en DE y lo que hay en DE en HL. Pero como lo que hay en DE no me importa, puedo usarlo. Y después de esto tendré en DE exactamente lo que tiene que haber aquí, que es el destino. El puntero a la memoria de vídeo. Ahora tengo que cargar en HL el Sprite. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pongo para cargar en HL el Sprite? El HL, coma y el hashtag. ¿El no, hashtag? Como lo haya llamado? Lo el el hashtag. hashtag. Me gusta ¿cómo lo del hashtag. El hashtag <ríe> hashtag, hashtag CPC Retrodez. La dirección de la etiqueta. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo lo he llamado? Lo tienes aquí abajo, abajo. ¿no? Warrior Sprite. Ahí, en no. Warrior Sprite. ¿Vale? La dirección donde empieza el array, del Warrior Sprite. ¿Vale? Sprite source pointer. Y luego tengo que poner el ancho y el alto. Como el, este es fijo, ¿vale? Este Sprite tiene un tamaño concreto, puedo hacer así. Y entonces el ancho y el alto, como son 8 píxeles de ancho, y 16 de alto, ¿qué tengo que poner aquí? Para poner 8 píxeles de alto y 16 de ancho, teniendo en cuenta que lo he borrado, que el ancho va en C. ¿Vale? Alto en B, ancho en C. En B tengo que poner los 16 píxeles y en C tengo que poner los 8 píxeles. ¿Qué pongo? Eh, en el cuadro. Pero 16. 16 de alto... 8 de ancho Por ahí Alejandro dice F8 1004 ¿no? F8, 10, 0, ¿Por qué 1004? Porque sería 16 de alto que la B es la altura la I y va a primer, y 4 bueno, la C Bien. Y, bueno, 10 es 16, 16 en 16 decimal, decimal que va a B y por tanto lo que metemos es un 16 en P y en C tenemos que poner 8 píxeles, que como estamos en modo cero, son 4 bytes. 0,4. 10, 0,4. ¿Vale? Bueno, si eso va, ya deberíamos de ser capaces de pintar eh, en memoria de vídeo, ¿no? Las entidades. ¿Funcionará? ¿Apuestas? A ver, se, ve, se, se ve un ve poco brillante, brillante ahora la, la pantalla, pantalla, ¿no? Está, Está brillante, brillante de más. Eh, no compila en 56 tenemos un error ah, claro, no hemos puesto como siempre eh, hemos puesto drawsprite sprite pero si no está declarada como global no podemos usarla lógicamente porque el ensamblador dice que narices no es esto si no me dicen lo que es se ve tenemos un par de monigotes pintados en sus distintas posiciones, ¿vale? Tenemos dos entidades que las hemos creado, son dos monigotes y están en sus distintas posiciones. Ahora, esos dos monigotes que hemos creado, va a haber que hacer algo con ellos, moverlos, antes de que terminemos la sesión de hoy, moverlos. Así que para moverlos, ya estamos llamando al actualizador, esto ya hemos visto que se llama para cada entidad. Ahora hacemos lo mismo en el sistema de Física.